Bueno, pues nada, agradecer a los medios eh, que estéis aquí en esta pequeña convocatoria de prensa para un um, poco resumir qué, qué hace el consejero de Medio Ambiente viviendo alrededor del territorio en Ciudad Rodrigo, ¿no? Lo primero, agradecer a su alcalde eh, dos cosas. Primero, la acogida y que nos haya cedido este maravilloso eh, edificio ¿no? de la Casa Consistorial para tener la reunión eh, y agradecerle el papel que ha realizado durante eh, el incendio de Monsagro, ¿no? que es de lo que hemos venido a tratar, ¿no?, donde aquí acogió en su, en su polideportivo eh, a los evacuados de las distintas localidades que tuvimos que, que desalojar y bueno, ha tenido una atención personal, directa, inmediata eh, y una atención a todas las personas que bueno, todas se lo han agradecido, nosotros también y hay que hacerlo públicamente también pues un trabajo extraordinario eh, está la delegación territorial, el secretario territorial y hemos tenido una reunión con los alcaldes eh, de los municipios afectados por el incendio de Monsarro, no un incendio eh, que empezó el 11 de julio, en el marco de aquel fenómeno es, eh, meteorológico extremo eh, de aquella eh, continental sahariana que se unió después al final con la, con la Dana Atlántica y que provocó pues, unas condiciones meteorológicas eh, nunca vistas y que dio lugar a un incendio que costó mucho eh, apagar. ¿no? Un incendio en el que se trabajó un operativo muy complejo, integrado por medios de la Junta de Castilla y León, eh, por medios del Gobierno de España, eh, medios también de la Diputación de Salamanca eh, medios de otras comunidades eh, que actuamos mutuamente en solidaridad eh, para actuar contra, eh, contra situaciones forestales mm, eh, Yo creo que lo primero que hay que hacer también, eh, y lo hice a los alcaldes, es agradecerles su papel, el papel que tuvieron los alcaldes durante la extensión de apoyo a, a, a, al, al operativo de ayuda en todas las labores logísticas y de información fue extraordinario y por tanto he comenzado agradeciéndoles ese apoyo. Un apoyo que además vamos a concretar más en la reforma del Infocal, del Plan de Protección Civil contenciones forestales donde el papel del alcalde que ya lo tiene en el actual plan, tiene que ser reforzado, porque en definitiva los alcaldes o expertos que él eh, pueda aportar, eh, pueden dar una información al, al director técnico de extinción y al gabinete de extinción que puede ser muy útil para la mejor eh, labor de extinción del incendio, por lo tanto, eh, reconocer el trabajo de los alcaldes eh, momentos muy complejos, muy difíciles para ellos donde ven que están produciendo daños eh, a su territorio al ¿no? medio natural, desalojo de sus pueblos y han han actuado con una gran serenidad, con una gran colaboración, eh, como antes decía del alcalde de Ciudad Rodrigo. Eh, después lo que hemos pasado o he pasado a exponer un poco el incendio, ¿no? hemos analizado el incendio, un incendio que se llevó más de 8.000 hectáreas de superficie forestal, en más de 4.000 de arbolado, en casi 3.000 de arbolado, montes de utilidad pública y hemos eh, analizado ¿no? eh, el incendio. Lo, yo me ha agradado mucho que los alcaldes eh, pues han puesto en manifiesto la gran labor realizada y el agradecimiento a, al operativo y a todas las administraciones por la labor que, que se realizó, que contuvo, que no se pudo hacer otra cosa porque el incendio fue muy complejo en condiciones muy difíciles y finalmente pues el operativo lo, lo, lo atajó. ¿no? Eh, y ahora viene, no viene, ya está viniendo de, desde el día siguiente del incendio, ¿no? el día después. El día después eh, es el que hemos tratado en esta reunión que es una reunión que continúa a otras reuniones que ha mantenido la delegación territorial, la diputación provincial eh, de la, y por tanto los técnicos de la Junta con ...los alcaldes que tenemos una, eh, una relación permanente... ¿no? ...y una de las cosas que tenemos clara... ...es que tenemos que tener esa relación permanente... ...y esa colaboración permanente... ...alcaldes y administraciones les he expuesto eh, las actuaciones más inmediatas de un plan a 10 años de restauración del medio natural. La zona quemada tiene que eh, tratar de recuperar la normalidad, la mayor normalidad cuanto antes. Y para ello hay que actuar en un proyecto eh, que ya está ultimado y que tiene varias partes, una parte de actuación de urgencia y otra parte a medio o largo plazo, y que podemos cifrar en torno a 5 millones de euros la cifra que eh, tenemos para este plan de restauración medioambiental en este incendio que llamamos de Monsagro porque siempre se pone el, el, el, el nombre del municipio que tiene origen, que en realidad no es Monsagro porque el origen de este incendio fue el ladrillar en Cáceres, porque por tres veces ese incendio nos vino de Extremadura eh, a Castilla y León, a Salamanca ¿no? eh, se apagó dos veces y, y otras dos veces volvió, volvió a entrar, pero bueno, técnicamente en León lo le llamamos de, de Monsagro Ahí hemos expuesto las principales, las principales fundamentales del plan ¿no? un plan que queremos que conozca que colaboren, que ellos estén informados y se sientan partícipes de lo que se va a hacer en la restauración de su territorio y que tiene unas actuaciones inmediatas, lo primero es evitar las erosiones eh, que puedan derivar eh, y los arrastres que puedan derivar de las lluvias torrenciales que puedan venir eh, en, en otoño y para ellos están, se van a realizar numerosos trabajos albarradas, fajinas, infraestructuras embolcado de paja, titurado de determinada madera no comercializable para que sirva de asiento, por tanto unas actuaciones de emergencia, de urgencia para asentar el terreno y evitar que los arrastres afecten a los acuíferos afecten a los ríos, a las captaciones de agua. no se va a evitar que haya arrastres se trata de minimizarlos al máximo lo de lo técnicamente posible para garantizar la calidad de las aguas y de beber y también la calidad de las aguas para la biodiversidad. ¿no? Eh, en segundo lugar está la, la labor de sacar la madera quemada. La madera quemada hay que sacarla del monte porque puede producir plagas y por tanto hay una actuación eh, para evitar esas plagas entre las que está sacar la madera tanto de los montes privados como de los públicos. Se ha publicado ya eh, una, una, una orden en otros territorios y próximamente para Salamanca donde se va a facilitar a los particulares la saca de la madera sin tener que tener trámites especiales. Las administraciones estamos también con las subastas en ...los pliegos de las subastas de la madera quemada... ...que tiene que reportar, pues, unos beneficios... ...para los ayuntamientos titulares de esos aprovechamientos... ...y por tanto, extraer toda esa madera que perjudica... Eh, ...a la sanidad de las masas no afectadas. Eh, en tercer lugar, eh, pues, el programa de recuperación... ...hay que reconstruir eh, caminos, hay que reconstruir pasos de agua... ...hay que reconstruir sendas, hay que incrementar... ...los depósitos de agua eh, y eh, las, las, las charcas de agua... Para, ...tanto para el ganado y para la biodiversidad... ...como para... Eh, los helicópteros y los medios aéreos puedan tener eh, más oportunidades y los carruseles de extinción sean más rápidos, es decir, un conjunto de actuaciones que conllevarán semillado, eh, clareos, eh, resembrados, conllevará repoblaciones, que repito eh, que la Junta ya estaba aquí en el monte de Actividad pública trabajando y ahora a, viene para quedarse 10 años y lo que sea necesario. Eso se les ha expuesto y ha quedado claro que tiene que ser con su colaboración, con su información y que se sientan partícipes de este proyecto para recuperar la mayor normalidad cuanto antes y luego está la parte económico social lógicamente el incendio y la zona quemada pues ha originado pérdidas eh, para muchos negocios sobre todo desde el punto de vista turístico eh, nosotros eh, en este incendio a diferencia de otros que ha habido bastantes daños a la agricultura y a la ganadería aquí hay menos a los ganaderos eh, se les ha apoyado con eh, bueno pues, con el suministro de alimentación para el ganado y abrevaderos para el ganado el que no ha tenido de hecho pues son eh, decenas eh, de toneladas de alimentación eh, que se ha ido proporcionando y que se seguirá proporcionando hasta que ellos puedan hacerlo por sí. Se les ha garantizado que en cuanto los pastos nazcan, y eso se va a producir eh, en los próximos meses, se levantará la prohibición que establece la ley de no pastar el ganado en los montes. Por lo tanto, eh, el acotado de los pastos, que es una consecuencia de un incendio forestal, se va a alzar para que se pueda pastar en cuanto los pastos eh, resurjan. Igual que la caza, las limitaciones de la caza mayor se levantarán en cuanto la caza vuelva a su ser, que se prevé que pueda ser eh, pronto y por lo tanto evitar por ahí esos perjuicios. Hay más perjuicios de tipo turístico, ¿no? porque la afectación a la medio natural es un perjuicio al paisaje y por lo tanto al turismo, a las sendas, a los caminos. Habrá que restaurar los cercados los, los ganaderos, las sendas y habrá que restaurar todas aquellas infraestructuras de uso público que se hayan dañado. Está dentro del programa de restauración ambiental y también mejorará que pueda tener los municipios sus recursos turísticos cuanto antes en marcha. Eh, para los establecimientos empresarios, autónomos, pymes que hayan sufrido perjuicios, hay ya lanzadas por la Consejería de Economía y Hacienda varias líneas de apoyo y ayuda a capital circulante, a liquidez, ampliación de negocios, ayudas al establecimiento de nuevas empresas, es decir, un paquete muy relevante de ayudas, incluida también la Consejería de Turismo, que eh, les hemos ofrecido a los alcaldes eh, que tendremos las reuniones que sean necesarias en sus ayuntamientos con los empresarios, con las asociaciones o entidades que representen esos intereses profesionales para que las conozcan, las pidan y puedan, por lo tanto, ser ayuda para evitar que el incendio tenga esas consecuencias eh, para el territorio, para la actividad económica. Hemos hablado de numerosas eh, actuaciones de todo tipo en carreteras, en el arreglo de carreteras, de señalización, de la señal de internet, es decir, de todo eso se ha hablado en esta, en esta conversación que yo creo que ha sido en un clima muy agradable, en un clima muy constructivo, donde tenemos algo claro, yo creo que eso es algo, algo que tienen claras todas las administraciones, esto es una labor conjunta de una nueva realidad derivada de la situación climática que vive el territorio, que vive el mundo y que vive Europa y que vive España, que no solo es de España, es de todos los países mediterráneos que han tenido un enorme problema de incendios forestales este, este, este verano, eh, que no ha terminado, que queda septiembre y lo que pueda venir después si las condiciones no cambian y que por tanto hay que extremar la precaución. En definitiva, los incendios forestales, los, los, los, los árboles no se queman solos, se queman por dos causas, porque interviene el hombre o causas naturales. Hay que recordar que las casos naturales son el 7%, 8%, el 9% de los incendios, el 90 y tantos por ciento de los incendios. Es el hombre, porque quema intencionalmente o imprudentemente el monte. Y lo que está originando es lo que hemos visto, no solo un riesgo enorme eh, y un daño enorme para el medio natural, sino también un, ras, un riesgo y un peligro para las personas que se han materializado en tres personas fallecidas en distintas circunstancias en, nuestro, en nuestra comunidad. ¿no? Por lo tanto, ahí el mensaje de la responsabilidad en el uso del medio natural, el mensaje de la colaboración con las fuerzas de seguridad, con nuestro personal medioambiental, en la identificación de las personas que de forma imprudente o intencional. Eh, cometen hechos que originan incendios forestales y por lo tanto lanzar un mensaje de esperanza al territorio de los municipios afectados porque la Junta está ahí, va a estar con todos los medios necesarios para evitar las consecuencias económico-sociales negativas y desde luego para restaurar cuanto antes el medio natural.